Buenas tardes, mi nombre es Nali Villafani, eh, tengo 30 años, eh, soy madre soltera de dos hijas, una de 5 y una de trece. Eh, hace, en el 2018 he estado acogida en la casa de acogida de, del CAN. Después he tenido la oportunidad de participar de los talleres de formación de las Eh, he tenido la oportunidad de, de estar acompañando a mujeres en situaciones eh, de violencia, pero desde otra experiencia, ya no como una mujer eh, acogida, sino como apoyando al equipo de la casa de acogida. Después eh, también he tenido la oportunidad de, y actualmente soy el, la coordinadora del, del proyecto de promotoras en derechos humanos. Eh, para mí es una experiencia muy importante esto desde, desde mi experiencia puedo decir en el momento que he sufrido violencia, ahora puedo decir que, que estoy apoyando a otras mujeres en situación de violencia ¿no? eh, Actualmente estamos trabajando en la Fiscalía eh, de Cochabamba eh, es otra experiencia es, es compartir ayudar a mujeres eh, que también sufren violencia pero desde otra realidad ¿no? Las mujeres llegan al IDIF, que es el Centro de Investigaciones Forenses, hacerse un referimiento, una valoración, eh, ya sea física, eh, porque, la, porque llegan totalmente golpeadas o llegan con moretones en sus caras, en sus cuerpos. ¿no? Entonces es una experiencia eh, que, que yo la vivo desde cerca. Es muy doloroso porque no, no, no logramos frenar. También en eh, salir de, de, de ese círculo de violencia que vivía, he, llegado, he tenido la oportunidad también gracias al, al CAN a, a continuar con mis estudios. Eh, actualmente estoy estudiando, eh, el, el trabajar en el CAN me ayuda mucho eh, porque no soy madre soltera, puedo sostener a mis dos hijas, eh, soy mamá y papá para ellas. Las entradas, la entrada económica que tengo, eh, en realidad me ayuda bastante para sostenerlas a ellas, ¿no? eh, También eh, queremos agradecer a, a covid -E, eh, y MICEVI por toda la ayuda que nos dan en, aquí en Cochabamba, Sacaba. Eh, son proyectos muy, muy, muy interesantes, pero a la vez estamos... Eh, también puedo hablar por muchas mujeres que, que caminan de la mano conmigo, que estamos muy por todo el esfuerzo y el trabajo que se logra hacer cada año. Eh, actualmente eh, están con un convenio con la Fiscalía. ¿Qué significa para una organización de mujeres dentro del CAMP, apoyadas por covid y misebi ¿Qué significa para ustedes estar trabajando codo a codo actualmente con las fiscales y con la Fiscalía Departamental? Eh, como anteriormente les decía, nosotros estamos en de información afuera de la Fiscalía eh, que estamos cerca de coña y, y realmente es un apoyo grande compartir eh, el, el día de trabajo con las fiscales ¿no? hemos tenido la oportunidad de, de conocer a todas ellas, muy agradecidas tanto con la institución tanto con nosotras y escuchar a las mujeres eh, que llegan en situaciones de violencia es otra realidad porque se encuentran con, con las mujeres que han que han sufrido en algún momento este tipo de violencia, no. Nosotras las orientamos, las acompañamos, pero desde una orientación eh, también desde nuestra experiencia de vida, no. Las eh, las podemos ayudar, eh, por lo menos escuchándolas. Hay muchas mujeres que llegan al punto de información solamente a que se las escuche, no. Muchas no quieren denunciar. Sabemos que no es fácil tomar esa decisión, eh, pero nosotras como promotoras y como mujeres sobre que ella se va muy agradecida.